Y decides partir Por última vez Déjame tocarte También abrazarte Y tratar de besarte Solo y triste estoy Y te extraño amor, todo se acabó, solo y triste estoy y te extraño tanto, solo y triste estoy como una noche sin estrellas, solo y triste estoy atrapado en tu amor y me mata el dolor al saber